Es importante que las conozcas muy bien ahora que desempeñarás este puesto. Por eso te presentamos una lista de tus responsabilidades. Hacer cortes de turno, diarios y facturas. Controlar las devoluciones, cancelaciones y llenado de ticket. Dar entradas y salidas de mercancía, compras e inventario. Realizar cambios de precio en sistemas SAP 7, básculas y cartulinas. Dar de alta y entrada a nuevos productos. Verificar que cuentas con morralla suficiente para el turno. Reacomodar la mercancía para que toda sea visible para el cliente. Supervisar la rotación de mercancía. Verificar las fechas de reempaque, vitrinas abiertas y congeladores. Supervisar que las vitrinas estén llenas y en orden. Mandar solicitud y elaborar los pedidos de mercancía. Hacer el pedido de insumos. Elaborar la bitácora de temperaturas. Recuerda mantener limpia tu área de trabajo y darle buen uso al equipo de cómputo. Mantén limpio el mostrador, los vidrios de vitrinas, la puerta de entrada, las estanterías y los baños. Toma en cuenta que en base a este perfil evaluaremos tu desempeño laboral y la renovación de tu contrato. Por eso queremos pedirte toda tu atención para compartirte algunos puntos importantes. Presentación Ideal Mientras realices tus labores, porta la playera de la empresa. Recoge tu cabello y no te maquilles tanto. Puedes usar zapatos de plana normal o tenis. Pero en cualquiera de los dos casos, límpialos a diario. Recuerda que si estás presentable, transmitiremos mayor confianza a nuestros clientes.